Gaur, otzaiak iruan, Bizkaiku Metaleko irugaren batzarra egin dugu. Patronalak, aurreko batzarrean sindikatuek proposatutako plataformak baloratu ditu. Beraren ustetan, onartezinak eta errealitatetik oso campo daude. Horrez gain, punto proposamen bat egin du, atzerapen askoregin. Adibidez, ipz oso urrin dagoen, euneko biko soldata igoerabat, proposatzen du, baina bakardik taulentzako Gañera, flexibilitatea eta langileen estatutua y berdintzen ditu: Mai gainan orduco orduko, flexbilidada jarriz Beste puntu bat, patona la duena da bajak gutxitzea. Auda lanar loco, bajak, bajen prestazioa mugatu egin du. Gaur ikusi dugu, Sindikatuak que langile guztiok batera egonda, egondako mobilizazioak eta borroka beharrezkoa dela, etorkizun batean y on bat lortzeko. Hoy, 3 de febrero, se ha realizado la tercera reunión para renovar el convenio del metal de Bizkaia. FEBEM ha valorado las plataformas del LAB y del resto de sindicatos y las ha tachado de inasumibles y de estar fuera de la realidad. Responde además con una propuesta que contempla varios retrocesos, subidas salariales del 2% solo a tablas, eliminando así el artículo 4 del convenio actual, no garantizan el IPC ni hace ninguna referencia sobre él, incrementa eh, las horas de flexibilidad equiparándolas al estatuto de trabajadores y acotan al mínimo el complemento de las bajas por accidente o enfermedad profesional. Desde la entendemos que los trabajadores y las trabajadoras del sector del metal de Vizcaya no se merecen propuestas como las realizadas por FEBEM y nos reafirmamos en nuestra plataforma. Además, viendo la, la postura prepotente que ha mantenido FEBEM, está manteniendo FEBEM, creemos que va a ser necesario la activación y la lucha del sector desde la unidad sindical más amplia posible para conseguir un convenio justo, un convenio que se merecen los trabajadores y las trabajadoras del sector de metal de Vizcaya. Seguiremos compartiendo con vosotras y con vosotras todos los pasos que se van dando en la negociación de este convenio.